Muy buenos días, saludos y bendiciones para todos. Le habla su representante yacel Morales del Distrito 9 que comprende los municipios de Tobalti y Bayamón. Para mí, ¿verdad? es un orgullo poder tener esta actividad en el municipio de Tobalta, en el Centro Comunal de Residencial Piñas. Esta actividad, con mucho verdad, esta humildad se la estamos llevando a todos esos envejecientes de la Edad Dorada. Esta es una actividad que junto a mi equipo de trabajo organizamos para darles ratitos de alegría, que puedan velar, este, gozar, bailar y fiestar y que. Por lo menos ese detallito del día de San Valentín lo podremos traer hoy aquí y pasarla a todos en familia y confraternizar. Así que Dios me los bendiga, muchas gracias, siempre las ordené.